¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Explorando Ando como cada lunes, yo soy Estefanía Franco, vamos a hablar el día de hoy de las flores en el cine, en este caso nos tocó las violetas, Jorge bienvenido al programa Pues amigos no se vayan porque vamos a descubrir cuál es el simbolismo que cada una de estas películas le da al significado de las violetas eh, vamos a empezar si quieres con luces Adelante. de la ciudad. Luces de la ciudad, qué barbaridad, es, es algo impresionante, Charles Chaplin, un, un, un artista fuera fuera de, de, de todo contexto, luces de la ciudad de los años 30, si no me uh -huh. equivoco…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 espérate, con mímica, obviamente, y le da a oler la flor, le dice, mira, vive por esto, huélelo, ¿no? Y este, y pues ahí ya se hacen amigos y, y pues lo bueno, amigos, su... amigos temporales, porque cuando este hombre ya está en sus cinco, cinco sentidos. sentidos, pues no lo reconoce, entonces es una… Es, es un cómica, juego. Es Cómico. cómica, una, una comedia eh, también. Fíjate, Jorge, que volviendo al tema de la fiesta de las violetas que se celebra cada año en Toledo, España, ahí también se celebra el concurso de poemas eh, más viejo, más antiguo de todo el mundo, ya que data desde 1323 y todos los años se realiza un concurso de poesía y al ganador adivina que le entregan. Una, un ramito, seguramente un ramito de violeta Una sola violeta, pero de oro Así mm. que amigos, si, si saben poesía, si sí, les gusta escribir poesía No duden en inscribirse a este concurso de Toledo, España eh, También se le llama como la Fete de la Violet Y eh, pues también este, este año va a ser el 4 y 5 de febrero y bueno, dentro de los amplios significados que podemos encontrar de las violetas, porque depende mucho de la cultura, eh, de la época, es diferente el significado que se le daba a las violetas en la Roma, en Grecia, o en la época medieval, o en la época victoriana… Ah, ya. Eh, pero bueno, dentro de estos eh, significados me llamó bastante la atención el significado dentro del cristianismo de las violetas, porque este simboliza la humildad y la penitencia de Cristo. Eh, en el siglo XXI, el color violeta también se tomó como eh, bandera del movimiento feminista, y bueno, lo hemos visto luego este, en las marchas femi feministas, muchas banderas color morado, color violeta, y justamente el significado del nombre Violeta, tú que decías que tenías muchas amiguitas con este nombre, pues significa que la mujer es moderada y es humilde y compasiva. Híjole, qué barbaridad, creo que es lo opuesto, pero bien. Bueno, vamos a, a volver al cine con una obra cinematográfica que está basada en una obra literaria de todos los tiempos, escrita por, por Shakespeare, de hecho se considera la obra más larga, y pues es Hamlet… Dentro de Hamlet, eh, Jorge, bueno, hay una película de 1990 interpretada por… este. Espera, déjame quitar un piojito. <risa> es que Hamlet me da mucha flojera, es este Mel Gibson. Mel Gibson. Mel Gibson, ¿Sí? sí, de hecho, ni siquiera… o sea, hay velo, o sea, es, no, no, no se acerca a un personaje de la Edad Media, pero bueno, en fin está Chamacón todavía y Mel Gibson, evidentemente, véanlo, pero eh, más allá Hamlet, a mí… No, te gusta la… Te la es que ¿sabes qué, lo qué es lo que no. sucede? En muchas secundarias obligan a los adolescentes a leer este tipo de obras literarias que son muy cansadas porque son escritas en verso y pierdes interés, pero toman… Eh, pues sí, no le dan la importancia que tiene. La importancia de Hamlet pues es el significado que en esa época, en la época que escribió Shakespeare… Eh, pues toda esta obra, las flores, cada una de las flores tenía un significado especial. Entonces, cuando Ofelia, que es justamente la hija de Apolonio, eh, empieza a decirle a cada uno de los integrantes de la corte, yo a ti te daría ruda, yo a ti te daría hinojo, yo a ti te daría colombiana, y, y, y menciona un montón de hierbas y flores, entre ellas las violetas, cada una, o sea, digamos que en el lenguaje secreto de las flores que se usaba en la época victoriana, les está diciendo sus verdades. Les está diciendo tú eres adúltera, tú eres un ojete por haberte casado con la esposa de tu de tu hermano y pues sí, o sea, realmente los está insultando, ¿no? Pues es que me da flojera Hamlet, porque pues eso se vive todos los días, o sea, es igual de actual, entonces dices, "Ay. No no me la verdad es que discúlpenme, no no puedo aceptar algo que no me gusta y Hamlet no me gusta ni como obra ni como película. Ok, a mí sí me gustó la película, es un poco lenta es cansada ciertamente porque va en verso pero valoro mucho la escenografía, lo que es eh, pues todo, las locaciones, los castillos que aparecen este, los vestuarios uh, o sea, me parece una obra um, cinematográfica um, no muy trascendente pero es buena. Okay. Pues pasamos a la siguiente película que sería La Violetera esta película es, eh, pues fue de España, sale Sarita Montiel, es este, un dr drama y es romance. Me llamó la atención de esta película El Vestuario, porque es un vestuario muy llamativo, de colores vivos. Eh, bueno, Sarita Montiel tiene un cuerpazo y una belleza excepcional que saben aprovechar muy bien a cuadro de cámara. ¿Viste la película? ¿Qué te pareció? Bueno, qué yo, la vi, yo la vi hace muchos años, eh, recuerdo. Es una película de los años 60, española, evidentemente, con Sarita Montiel. No recuerdo el actor, el nombre del, del, del, del actor. Solo recuerdo que es Fernando era, ¿no? Se llama Fernando. Ajá, pero, Fernando. Pero el actor no y recuerdo el nombre. Sarita Montiel Fernando interpreta y es, Soledad. Es Soledad, ¿no? Fernando y Soledad. Eh, ya, Chole, ¿no? O sea, ese mi fer, bah, ese fer, ya sabes cómo es. No, no, que ahorita vengo, que mira que regreso, voy por unos tacos. Lo que pasa es que habían matado a su hermano, Fanny, lo habían matado, y entonces él quería hacer honor a su hermano, dejando a la Chole, yéndose con la otra, que también se murió. A ver, traducción, creo que Jorge no se supo explicar muy bien, pero yo les explico la pero trama. Además, pero La además. violetera <risa> era una vendedora de flores, así de la calle. De hecho, se agarra así de los cabellos en la primera escena con otras vendedoras no de pleito flores que, con la, otra vendedora, que porque, la quieren porque quitar. Porque ella es joven. Porque ella es joven y bonita más, y le quita a los clientes. Es llamativa. A y y um, es una expresión, un tipo pigmalión, porque también… Claro, ella es vendedora. Y recuerda que Fernando le pone a una asistente para que la eduque y comienza a educarla, le enseña… Bueno, a no que... le pone a la asistente, en realidad su amiga que trabajaba en el teatro, en el cabaret vulgar, donde se conocieron… A... Eh, pues no, no, Ella si le, pusieron, le no empieza sí. a dar unos tips de ah, cómo bueno, tratar a tips, la gente Pero ya después eh, le pusieron ahí una nana, una, una muchacha Aquí lo interesante, de la, de, bueno, dentro de todo lo interesante de la película Como tú bien lo dices, es este lo bien que luce Sarita Montiel a Cuadro, Pero además es una historia que está ambientada ambientada promedio en 1910-1917 porque eh, el personaje de, de Soledad pierde a su tutor, que es al final su manager, eh, en el viaje que hacen en el Titanic. Sí, justamente está ambientada en 1909, 1910, porque eh, bueno, ella después de sufrir la decepción amorosa de, del hombre que llamaba que era Fernando, que decide dejarla, y eh, pues hace cumplir la última voluntad de su hermano que era que no, no se casara con una violetera, porque como iba un hombre de tanta alcurnia a casarse con una vendedora de floristas que, de flores de la callejera, pues entonces este, pues la menosprecian. Y eh, pues ella tiene que buscar su vida y conoce a un manager que la ve cantar y ve que ella está cantando obviamente con sentimiento porque trae el corazón destrozado, justamente está cantando la violetera y pues decide llevársela de gira a toda Europa, a los mejores teatros para eh, sus presentaciones y él básicamente es el que la enseña a cantar en público, a posar, a, a, pues sí, a llevarse... Eh, a manejarse arriba de, una, de un escenario ¿Cuál sigue? ¿Sigue El Violetero? El Violetero, una película de 1963 Dirigida por eh, Gilberto Martínez, Martínez Solares Gilberto Martínez Solares, uno de Yo los no. directores en México Una trayectoria con bastantes películas Sale este eh, Tintán, Germán Valdés Tintán Un tipo que habla con doble sentido Bastante, bastante cómico y a veces, a veces difícil de digerir de manera inmediata, ¿no? Su, su doble sentido es muy… Um, no te diría fino, sino es tan espontáneo que de momento no lo, no lo tomas o no lo consideras, ¿no? Fíjate que, bueno, eh, tomando una frase de una película de más adelante que es El pigma león, eh, esta película es tan deliciosamente vulgar que te hace reír la misma, patroncita Ancena O sea, mesma. es una farsa que se vuelve un poco de comedia, pero pues sí, o sea, a la inversa, ¿no? ¿Qué sucede en la violetera? Eh, el hombre trata de darle todo a la mujer. ¿Qué sucede en Pigmalión el, el maestro es el hombre y la que va a ser educada, pues, es la mujer. En el violetero, Así bueno, inversa, sucede lo contrario. Es el, es el indígena de El Xochimilco, indígena ¿no? de Xochimilco, descendiente de una de las tribus este, del último rey Xochimilca. <risa> Supuestamente, ¿no? Que al final es una mentira. Y las niñas de sociedad que… Pero aparte hasta le pusieron nombre, Posquillausin. Posquillausin descendiente ¿no? de Posquillausin. Posquillausin. Pues sí, ¿no? Ancena mismo, pero bueno… Eh, Recuerdo una canción en Tarasco de que sea hijo de tu charanandi, charas para mí, caguás chunchuta con tatachini, nanaka, y quindi. Pero bueno, eso es Tarasco. ¿Sabes Tarasco? Ay, sigamos con las películas un entonces. De monerías, Jorge. No, yo no soy un mono hecho hombre, pero bueno, eh, eh, aquí. Si vemos el violetero, el violetero es una para mí es una burla hacia la sociedad de, de, de aquel entonces, de los años 50, donde efectivamente la, la, la clase social era muy… muy um, había, muchas, había muchas diferencias en las clases sociales y sí, pues los indígenas eran básicamente los sirvientes y los, los ricos, los pop siempre eh, menospreciaban la cultura, la inteligencia, de, de la de la gente indígena y aquí aquí se da la oportunidad no de que van a pulir la inteligencia de, de Tintán como, como el violetero. Hay escenas chuscas que me parecen innecesarias, pero para los años 60 eso era muy común y, y, y sobre todo eso jalaba, jalaba mucha gente. Además de que también me parece una burla contra las películas del Indio Fernández, porque… María Candelaria. María Candela, en lugar de María Candelaria, María, María Candela, Candela. Y el y Tintán se llamaba, ¿qué, Juan? Lorenzo Enrique. Miguel. Lorenzo Miguel, en lugar de… O sea, Sonda. La señorita Lucía pues, es la rica, la que lo quiere educar, la señorita Teresa es la que lo moja y la que lo desprecia, y la que le dice, pinche indio, patarrajada, tú no estás de mi clase, eh, quítate de aquí, ¿Por ¿cómo te atreves a mojarme? Y, y cosas así, ¿no? El uso del doble sentido, por supuesto, en esta película es muy, muy frecuente. Eh, en las primeras escenas le dice Lorenzo Miguel, este deja de comer garnachas o vas a inflarte toda esa panzota. Y le dice María Candela, ¿a poco las garnachas engordan? No, las garnachas no, Lo que la que engorda eres tú. <ríe> y después le dice eh, algunas frases que después se retomaron para ciertos barrios, ciertas zonas populares, como, ¡ay nos vidrios, tomorrow! ¡Ay nos guachamos tomorrow, carnal! Pues sí, es, es una un tipo o una idea de pigmalión muy a, mexicana, muy a la mexicana, con ese doble sentido, imágenes chuscas, para mí a veces grotescas, uh, que más que hacer hincapié en la importancia de la cultura prehispánica, generan una burla a nivel internacional. Eh, vamos a pasar. Bueno, ambas, ¿no? De, ambas, tanto el violetero como mi bella dama, toman de Pigmalión, una obra literaria, una obra de teatro, adaptada en 1938, si no me recuerdo. Al cine, al por cine. Ashley Howard y Anthony Squick. Sí, Pigmalión es una, una idea también de antropología social en la cual un hombre de sociedad y, como se dice, culto. Trata, trata de… Eh, educar, educar fonéticamente. fonéticamente. Bueno, en todo el contexto, ¿no? Educa es que la educación es un concepto tan subjetivo, tú no puedes decir que, que, que un indígena que nunca dio a la escuela no está educado, o sea, vete una semana a vivir al monte con un indígena y verás, te mueves, ¿por qué? Pues Porque no estás acostumbrado al monte, entonces para el indígena sí, tiene su educación, su educación que le dio la vida, el vivir, el saber si va a llover, si hace frío, qué comer, qué no comer, entonces bueno, trata de adecuarla a, a, la, a las costumbres culturales de la época, ¿no? Y Alguien de la calle para que pueda tener una mejor visión de la vida. La educación totalmente refleja el medio que te rodea y parte de ello eh, habla la película de Pigma en las primeras escenas cuando el doctor adivina básicamente de qué zona de Inglaterra provienen cada uno de los transeúntes, solamente así pasan y dicen… Por y su de su qué, forma de hablar. Por su forma de hablar, por su acento. Tiene tan educado el oído que sabe exactamente de qué zona con tres palabras que le digas. Y este pues eh, el remake eh, pues fue justamente Mi Bella Dama, de 1964, di, dirigida por George Cukor. Fue una adaptación de, de la obra teatral Pigmaleón de George Bernard Schwarz. Fíjate que Mi Bella Dama no me gusta. Eh, abusaron de la buena, buena presencia eh, de la actriz eh, y, y, y se ve falsa. Eso es lo que no me gusta, se ve, se ve falsa, ¿no? Andrew Hedberg Con su sigue. abriguito, una gabardina así, muy, Andrew muy parecida a la de Pygmalion, sí. que usa también, este, ahí están las violetas. Sí, Andrew Hedberg, no deja de ser Andrew Hedberg ahí en esa película, en cambio, en la película original de los años 30, Pygmalion, me parece impresionante la, la actriz que lleva a cabo eh, la escenificación. Yo les recomendaría a todo el público que nos ve que primero, primero, primero, vean la de Pygmalion porque es en blanco y negro, porque trae los diálogos más precisos. El guión es una maravilla, es no hay nada que le sobre, que le falte. Y posteriormente que vean Mi Bella Dama de 1964, esta de Mi Bella Dama, evidentemente ya es a color, ya tiene otros atractivos visuales como el vestuario, el vestuario que podemos ver aquí en esta, eh, pues sí, en esta representación hecha Barbie que es eh, usada en la película, justamente con el sombrero, las violetas en el sombrero y el color blanco y negro. Fíjate que ese, ese vestido blanco y negro también me recordó un atuendo que saca Sarita Montiel en La Violetera. Claro que eh, esta película fue posterior, pero todas tienen elementos justamente de eh, películas anteriores. Y bueno, eh, las, las violetas en esta película, ya sea Pigma o Mi Bella Dama pues significan la, la ignorancia, la pobreza, la desentonación y el futuro al que está condenado una vendedora que no modula su voz adecuadamente y pues por tal motivo eh, va a seguir siendo vendedora de flores el resto de su vida y justamente ante este panorama pues ella acude a la casa del, del doctor, del… Eh, del que sabe fonética para que le enseñe a hablar su propio idioma, sí, pero de una la, manera. Y dijo a nivel público que en seis meses la hacía una dama. Entonces, una duquesa. Una duquesa, y ella va y le pide que la eduque justamente para. En el contexto, ya dijimos, eh, de, de, de, de la educación. Eh, para que la haga una dama de sociedad. Entonces, la propuesta es interesante. Si a alguien le gustan las novelas románticas, puede ver definitivamente Mi Bella Dama. No creo que sea una novela tan romántica, Jorge. O sea, al principio de la película, básicamente, le dice una persona que habla como tú, no tiene derecho a nada, es, es un poco elitista para esta pues es sociedad actual. Es lo más romántico actual. que existe. Que le digas las verdades a la persona que… Bueno, en ese momento no sabía que le iba a amar, pero pero pues sí, le dice que tiene una voz tan desentonada y tan desastrosa que una persona con esa voz no tiene derecho a nada, que se calle y, y ya no, que desaparezca de su vista. Eh, la ciencia de la dicción, eh, también en todas las expli explicaciones fonéticas que da la película de Pigmalión me parece más completa y más real que la de mi bella dama, porque la de mi bella dama le quita muchas eh, expli explicaciones reales del oído, de los ejercicios con las canicas… Eh, al escuchar, al entonar, y pues también eh, ahí se pierde un poco eh, la trama. Sí, definitivamente Pigmalión. Pero bueno, yo sé que te gusta Andrew Hedburg. Eh, Andrew Hedbro, Y pues bueno, si quieren ver esa película, Mi bella dama, pues adelante. No, no le veo, no le veo mayor conflicto. Pero tienes toda la razón. Eh, Pigmalión es una muy buena opción para ver cine, eh, digamos al menos la versión más original, ¿no? Chicos, ya saben si les gustó este programa, si quieren más películas y los simbolismos de estas de las distintas flores que aparecen en pantalla, pues denle like, suscríbanse, eh, el canal es Estefanía Franco Explorando Ando. Y las redes sociales también ya las conocen, arroba wowfani en Instagram y Estefanía Franco en Facebook. Y próximamente, el sketch del niño tarado. Bueno chicos, con esto nos despedimos, estamos en Explorando Ando y no se pierdan el programa del próximo lunes.